Buenos días y muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar informativo sobre el ACNIC 39, que se llevará a cabo en media México, este 8 de mayo. Eh, la presentación que vamos a tener a continuación estará a cargo de Laura Kaplan, gerente de desarrollo y cooperación del ACNIC. Pero antes de pasar con Lau, eh, quiero mencionar brevemente cómo va a ser la dinámica de, de este webinar. Vamos eh, a estar conectados aproximadamente 45 minutos. Durante la presentación van a poder hacer preguntas en la sección de panel y preguntas y respuestas. Eh, las preguntas van a ser respondidas al final de la presentación. Para ello vamos a contar con la colaboración de Mariela Rocha, coordinadora de políticas y capacitación del LACNIC, quien trasladará todas las preguntas que tengan a Laura. Y recordarles por último que este webinar está siendo grabado y que próximamente vamos a compartir la grabación para que puedan volver a verlo y quienes no se pudieron conectar en esta oportunidad. Eh, bueno, creo que es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y ahora sí le doy la bienvenida a Laura. Laura, adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, Sandra. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenos días para los que están en otro uso horario. Mi nombre es Laura Kaplan. Yo soy la gerente del Área de Desarrollo y Cooperación de LACNIC eh, y preparé una presentación para contarles qué pueden encontrar en el evento que se, se aproxima, que es LACNIC 39 en Mérida, México. Voy a compartirles una presentación. Ahí está Muy bien. Y bueno, Mariela Sandra quedó atenta por cualquier cosa. Yo dejo de ver el Kibane. Bueno, como les contaba, se viene nuestro próximo evento anual, que es la CNIC 39 en Mérida, México. ¿Qué podemos encontrar en el evento? Bueno, como, como primer tema que quería eh, mencionar, aunque sea brevemente, es... ¿Qué es la CNIC? ¿no? El, la CNIC 39 es un evento de la CNIC. Muchos de ustedes quizás no conozcan la CNIC como organización. Les voy a contar un resumido qué es la CNIC, que es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. La CNIC es una organización que es administrada y dirigida por un directorio que es elegido por asociados. Es una organización basada en membresía eh, y tiene un conjunto de aproximadamente 12.000 entidades que son asociadas del LACNIC, que operan eh, redes y brindan servicio en 33 territorios de nuestra región. Nosotros, LACNIC, atendemos a la región de América Latina y el Caribe. La función principal de LACNIC es asignar y administrar los recursos de numeración de Internet, pv 4 y pv 6 números autónomos y resolución inversa para la región. Esto manteniendo estándares de excelencia, y de transparencia del registro, y promoviendo el modelo participativo de eh, desarrollo de políticas. Pero además de nuestra función, y más allá de nuestra función, una de las cosas más importantes que hace el ACNIC está reflejada en su misión, que es la de liderar la construcción permanente de una comunidad regional, fortaleciendo las capacidades tecnológicas, la investigación, para el desarrollo de una Internet estable y abierta. Entonces, estamos hablando del evento del ACNIC, recién les contaba que es LACNIC. El evento del ACNIC es para nosotros, para la organización, uno de los instrumentos más importantes en este proceso de la construcción de comunidad, porque es el espacio de mayor encuentro de nuestra comunidad y de asociados, y también es la plataforma en la que suceden muchas de estas actividades que están vinculadas a las, al desarrollo de las capacidades tecnológicas y que también apuntan a que en estos espacios, en estos eventos en los cuales compartimos el tiempo eh, y están pensados para nuestra comunidad de asociados, haya debates y se puedan enriquecer diferentes visiones sobre políticas, sobre temas de estándares, sobre temas de regulaciones, nuevas tecnologías, buenas prácticas, temas puntualmente que afectan positivo o negativamente a la operación de redes de los participantes de los, de los países de los que provienen y todos aquellos otros que impactan en el desarrollo de Internet. La, en, en el evento de LACNIC suceden, suceden muchas cosas, pero principalmente podemos verlas reflejadas en estos cinco como grandes temas, o sea, lo que ocurre dentro del evento, los tracks principales y el propósito por el cual hacemos este evento eh, dos veces al año. Como les decía, uno de los principales, y el primero de todos, es esta plataforma de encuentro. En el evento, en la CNIC 39, nos vamos a encontrar físicamente, y también vamos a poder eh, ver a las personas que están conectadas de manera virtual, que también tiene un espacio para participación plena. El evento dura cinco días, o sea, es un encuentro de cinco días de una semana completa, en el cual... Además de tener nuestra reunión del LACNIC, tenemos dos otras reuniones en paralelo, que están lideradas por otras organizaciones del ecosistema, que es el LACPIRIN Forum y el RISE Conference, y es un espacio que promueve el networking social y profesional, y también comercial, porque tenemos dentro del evento, además de la programación de agenda, de ponencias, y lo que vamos a ir viendo a continuación, una feria comercial con stands que ofrecen diferentes Servicios, este, productos y temas que están vinculados a, a nuestro tema que es Internet. Por otro lado, una de la, uno de los focos más importantes de nuestro evento es la capacitación técnica. Antes hablamos de que de, está dentro de nuestra misión eh, la construcción de capacidades tecnológicas y por eso en nuestros eventos tenemos lo que llamamos tutoriales. Los tutoriales son capacitaciones, concretamente capacitaciones. La mayoría son capacitaciones en temas técnicos, en, en IPv6, este, bueno, en uso de RPKI, temas de geolocalización, eh, laboratorio de ruteo, sistemas autónomos. Tenemos también tutoriales que están enfocados más a los asociados, en los cuales vemos este, temas, por ejemplo, de uso de un sistema que se llama MilacNIC, eh, y temas que están vinculados al proceso de desarrollo de políticas, que lo vamos a ver a continuación. Lo importante es que todos estos espacios de capacitación, todos estos tutoriales, están organizados y pensados por expertos en cada tema, algunos son del de, staff de la CNIC, otros son personas de la comunidad que este, tienen ese expertise y participan en el armado del tutorial, y que no es un espacio para sentarse a escuchar solamente, sino que son tutoriales hands-on, en los cuales los participantes pueden hacer eh, y pueden eh, practicar lo que están aprendiendo en ese momento. Otro de los temas importantes que suceden en el evento, en términos globales, es eh, el, el espacio que abrimos de debate y construcción de conocimiento. Eh, en el evento ocurre no solamente el foro técnico de la ACNIC, que es el foro en el cual se presentan ponencias de diferentes expertos en diferentes temas de, de actualidad y temas que, que vale la pena digamos, discutir eh, con toda la comunidad técnica, sino que también tenemos algunos paneles eh, en, de algunas temáticas que vamos nosotros recogiendo que son eh, importantes, no solamente para toda la comunidad, sino que también tienen cierta trascendencia para el host local o este, bueno, la, el, el ecosistema de, en el cual estamos eh, llevando el evento. En este caso, por ejemplo, la, el panel de apertura va a ser sobre ciberseguridad, en el cual va a estar participando personas este, de, del gobierno de Yucatán, que son host del evento, y va a haber bueno, 22 ponencias a lo largo de la semana de otros temas técnicos eh, en el marco del foro técnico de la MIC. Por otro lado, otro track súper este, importante del evento es el eh, Foro Público de Políticas, la parte de desarrollo de políticas. El Foro Público de Políticas es nuestro espacio de encuentro, o sea, es el espacio presencial de discusión de políticas, eh, en el marco del proceso de desarrollo de políticas, que es un proceso que es bottom-up, eso quiere decir que va de abajo hacia arriba, o sea, que, que la base del proceso de desarrollo de políticas es la participación abierta a cualquier persona que quiera este, bueno, opinar o presentar propuestas de mejora, tanto para el manual como para el proceso, eh, y bueno, en base a la discusión que se da en una lista, ahora lo vamos a ver en particular, y en el foro, que es lo que ocurre acá en el evento, es este, bueno, que se decide si eh, esa discusión logra que esa propuesta política eh, llegue a consenso o no, o sea, pase a la siguiente etapa o no. Y por último, como les decía antes, eh, bueno la CNIC es una organización basada en membresía, tenemos más de 12.000 asociados, y una de las razones más importantes de nuestro evento, eh, en, el, en, en el evento de mayo, que tenemos dos al año, es la asamblea de asociados. Para quienes estén escuchando que son asociados, o para quienes escuchen o vean en la agenda ese espacio, ese es un espacio que es solamente para asociados, este, y que es, eh, el espacio donde bueno, se toman determinadas decisiones que tienen que ver con gobierno de la organización, eh, y otros temas que se lleven a la agenda de la asamblea. Esto es lo que pueden visualizar hoy en día en nuestra página web del evento. Esta es la agenda del evento, acá podemos ver esos tracks que yo les mostraba con una bajada de explicación de qué trata cada uno eh, de forma ordenada digamos en horarios, como les decía antes, tenemos, vamos a tener eh, tutoriales, que son estas capacitaciones técnicas que se concentran mayormente el día lunes y el día viernes. Vamos a tener este espacio eh, de construcción de conocimiento y de debate, que es el foro técnico de la CNIC, que va a suceder principalmente el día martes y el día jueves. Vamos a tener estos espacios, estos eh, eh, eventos en paralelo que lideran otras organizaciones, que no es la CNIC, pero son otras organizaciones del ecosistema, que es el LACPIDIN Forum, que está el lunes en paralelo con los tutoriales, y el RISE Conference, que también está en paralelo miércoles y jueves. Y vamos a tener otros espacios como este espacio de debate que se llama Internet en México, presente y futuro, eh, y algunos espacios en los que presentamos temas que están vinculados a la CNIC, vinculados a la ACNOV, y por último, lo que les contaba antes también del Foro Público de Políticas, lo pueden ver acá, y la Asamblea General de Asociados, que también sucede el miércoles. Junto con otros espacios que son eventos sociales, espacios de networking, que también vamos a ver un poquito más en profundidad. ¿Cómo pueden participar del evento? Básicamente hay dos modalidades de participación. Tenemos, por un lado, la participación presencial, que es para aquellas personas que se trasladan a Mérida, en este caso, en México, o bueno son locales y van a trasladarse presencialmente al evento, o se puede también participar de manera virtual. Son dos registros distintos. Cuando entro al registro, me puedo eh, registrar de manera presencial o de manera virtual. El registro presencial tiene un costo, está asociado a esa participación, y la participación presencial incluye... Todas las actividades que vimos recién en la agenda, todos estos, este, estos espacios de tutoriales, de debates, etcétera Los coffee breaks, los almuerzos y los eventos sociales, también estos espacios de eh, networking y eh, de socialización con los participantes del evento. Todas las actividades presenciales se concentran en el eh, centro de convenciones de, de congresos de Yucatán, ahí en media en México, y en este caso ya estamos muy cerquita del evento, pero para que lo tengan en cuenta, para el próximo evento, también pueden participar presencialmente haciendo llegar un trabajo cuando se abre la convocatoria, ya sea para el foro técnico de la CNIC o para el foro de la ACNO, y ser elegidos en este proceso de, de selección de trabajos para presentar. O bien, estar atentos cuando se abren las becas, cuando se abre la, también la convocatoria de becas, para postular una beca y eh, bueno, ganar el viaje completo a donde sea la sede del próximo evento. Por otro lado, la participación virtual, que es totalmente sin costo, lo pueden hacer en su casa, desde, desde su trabajo, desde donde estén. Eh, es la modalidad que tenemos a través de Zoom Eventos, esta es la plataforma en la cual se transmite el, el evento. Eh, se puede participar de la mayoría de las sesiones, todas las que están en azul son sesiones que se, que se transmiten, o sea son todas las que están en la, en la sala plenaria. Y es un espacio eh, en el cual hoy en día se puede también interactuar con los otros participantes, porque sus eventos permite ver quiénes más están este, participando y se puede escribir, escribirse entre las personas que están participando. Y también damos el espacio a que los que están eh, viendo el evento eh, de manera virtual, puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios, eh, puedan participar de lo que están viendo y eh, hacer llegar cuestiones a los panelistas, cuestiones a los ponentes, eh, o bueno, en el, el, cualquiera de los, o mismo el tutorial de IPv6, que es el que se transmite, eh, consultas mientras están eh, visualizando la actividad en, en el momento. Algo que no mencioné es que todas las actividades, tanto presenciales como online, tienen traducción simultánea en inglés y portugués. O sea, español, inglés y portugués. Bueno, ahora yendo más al corazón de qué podemos encontrar. Hablábamos de, bueno, tenemos una parte, un foco muy, muy, muy importante en lo que es capacitación, la construcción de capacidades tecnológicas. Bueno, ahí lo que tenemos son una oferta bastante grande en diferentes temas de tutoriales. Como les decía, tenemos... El lunes y el viernes. Se concentran el lunes y el viernes. El lunes este, tenemos digamos, un cinco temas distintos en los cuales pueden participar. El que está presencial llega al evento, ve dónde es la sala del de tutorial que le interesa, y simplemente entra y se mete. Eso es todo lo que tiene que hacer. No hay que escribirse en un registro aparte, ni nada. Solamente acercarse a la sala. Y bueno acá eh, tenemos tres temas que son... Eh, propiamente técnicos, que es el de IPv6, el uso de RPKI eh, y el de IRR para operación de redes, y el laboratorio de ruteo eh, seguro y automatización. Esos son tres tutoriales que son tutoriales técnicos, y después tenemos dos tutoriales que son, eh, bueno, uno que es para, para el uso de MILACNIC, como les decía, para los asociados, el módulo de seguridad, y un taller de políticas hands-on, que es súper recomendable para todos aquellos que sobre todo participan por primera vez del evento, para acercarse y entender cómo es el proceso de desarrollo de políticas, y conocer un poquito más de cuáles van a ser las propuestas que se van a estar discutiendo en el foro. Ese se lo recomiendo muchísimo. Y el viernes, por otro lado, el último día, tenemos este, otros dos tutoriales técnicos, que son herramientas esenciales para el funcionamiento de sistemas autónomos, y el de fundamentos de geolocalización. ¿Sí? Ahí son espacios de capacitación. En cuanto a lo que hablamos de estos espacios de construcción de conocimiento eh, y de temas de investigación aplicada, y ir digamos, a escuchar eh, temas que están vinculados eh, a aspectos técnicos del desarrollo de Internet, tenemos el Foro Técnico de la ACNIC. El Foro Técnico de la ACNIC es un espacio en el cual eh, digamos, vamos a escuchar estas ponencias de, de los trabajos que quedaron seleccionados, en este caso, por ejemplo, para el evento de Mérida tuvimos eh, bastantes, creo que tuvimos aproximadamente 60 postulaciones de trabajo, y eh, el jurado eh, de, de evaluadores seleccionó 22, o sea, va a haber 22 ponencias en diferentes temas, yo acá recogí solo algunos, pero son 22, eh, en temas de mediciones, en temas de IoT, en temas de seguridad, pero diferentes, temas de seguridad, ciberseguridad, seguridad de ruteo, BGP, remote peering y otros... Eh, esas ponencias se van a distribuir entre los días martes y jueves. En, son todas en el salón plenario, en la, en la plenaria. Eh, tienen una, un streaming 100% para los participantes virtuales. Y es un espacio eh, muy rico para no solamente eh, estar actualizado, o sea, ir a escuchar temas de, eh, muy actualizados de de, de estas cuestiones que, que, como les decía, son una gran variedad de temas técnicos, sino también contribuir desde mi lugar, o sea, desde lo que yo hago, a dar una devolución, a dar feedback, a eh, hacer preguntas o hacer comentarios sobre esa presentación eh, para quienes están exponiendo. O sea, es un espacio de ida y vuelta. Eso, eh, bueno como les decía, ya ahí eso no es, una, no es capacitación, sino que es más escuchar, debatir, escuchar las exponencias... Y se puede hacer tanto de manera presencial como de manera online. Bueno, llegamos al espacio del foro público de políticas. Ese es, es otro de los que se, se acuerdan al principio de las slides, veíamos que son uno de los tracks principales del evento. Cuando digo track es uno de los temas este, fundamentales del evento de la CNIC, eh, que es el espacio presencial donde se discuten las propuestas de modificación. Tanto del manual de políticas, que es el, manual de políticas es el documento de referencia que toman los registros para la asignación de recursos numéricos y todas las gestiones que tienen que ver con, la, con esa asignación de recursos numéricos, y propuestas que <ríe> son modificaciones al proceso. O sea, se puede modificar el manual o se puede modificar el proceso por el cual se hacen las modificaciones al manual. Mm que se llama PDP, o Proceso de Desarrollo de Políticas. La participación de la comunidad en este espacio del foro es fundamental. Es un espacio que, eh, como les decía antes, determina si llega a consenso o no una determinada propuesta de modificación de ese manual que tiene un impacto directo en la operación. Entonces, la participación es para cualquier persona, o sea, no tiene, no tiene que ser una persona que está vinculada a una organización asociada, ni tiene que ser una persona que está directamente eh, vinculada con, la, con alguna organización que esté gestionando un tema concreto, sino que cualquier persona interesada puede acercarse a participar y enterarse en el foro público de políticas. Eh, o bueno, suscribirse a una lista que está activa durante todo el año, en la cual también se van discutiendo eh, estos, eh, estas, estas propuestas. Yo no voy a entrar en, en, en cómo funciona el proceso de desarrollo de políticas, pero les recomiendo mucho ese eh, tutorial de que les decía que va a ocurrir el lunes, en el cual vamos a entrar mucho más en detalle sobre cómo son los pasos y este, cómo es el proceso. Eh, como les decía, todas las personas pueden participar y opinar en este proceso, tanto en el foro como en, en la lista. El foro se va a realizar el miércoles 10 de mayo, es el miércoles entre las 11 y las 3 de la tarde, para los que están eh, presenciales en, en Mérida. Eh, y en este caso, bueno, al día de hoy tenemos tres propuestas de política que ya llegaron a esta lista que les contaba, eh, que eh, bueno, tratan temas de... Eh, hay una que se llama Cambios Varios del PP, como les decía, es una modificación al proceso de desarrollo políticas, análisis de impacto obligatorio y aclaración de consenso, que bueno, el consenso es el, el método a través del cual eh, se define si una propuesta pasa la, a, o no a, a ser este, implementada eh, e incorporada. Me fui. Ahí está, perdón. Bueno, otra de las sesiones que quería contarles, y especialmente para quienes están en México, en algún lugar de México no hace falta, o sea, no, no necesariamente en Mérida, sino en México en general, es una sesión de. Esta sí es una sesión exclusivamente de debate, esta no tiene participación online, es una participación 100% presencial. Y lo que está orientado es. Es un espacio que está orientado a debatir sobre la operación de Internet en esa comunidad eh, en, en donde estamos desarrollando el evento. Nosotros tenemos eventos itinerantes, entonces vamos haciendo el evento de acnic en diferentes ciudades y países. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Colombia, en Cali, en octubre, el evento de octubre, estuvimos en eh, Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en este caso vamos a Mérida, en México, y entonces es un espacio en el cual se plantean eh, desafíos y posibles soluciones, basadas en bueno, mejores prácticas y estándares, de temas que son propios de esa comunidad. O sea, apuntamos a tratar de discutir temas que sean propios de esa comunidad. En, eh, para este espacio nosotros armamos una agenda tentativa, en la cual, eh, bueno, hablamos sobre eh, algunos, o sea, eh, hacemos una agenda en la cual eh, hacemos un brainstorming inicial, en la cual decimos, bueno, por ejemplo, podemos arrancar por problemas que afectan la operación de redes y obstáculos para el desarrollo, podemos este, arrancar hablando de análisis de interconexión local, eh, podemos a, a, eh, sacar, digamos, lanzar uno de los primeros temas, puede ser despliegue IPv6 y, y barreras, eh, barreras y desafíos de la implementación. Pero lo más importante es el feedback eh, de las personas que estén participando de esa comunidad este, local para, en todo caso, eh, plantear algún tema que sería bueno eh, abrir al debate. Y en conjunto identificar eh, una serie de acciones para llevar adelante con actores relevantes de la comunidad. Y cuando digo relevantes es no solamente, eh, eh, o sea, que estén vinculadas a la operación de redes en sentido amplio, ¿no? Pueden ser personas que vengan de, este, de, de universidades, gestiones de redes académicas, eh, de gestiones de redes de gobierno, operadores de eh, eh, proveedores perdón, de servicios de Internet, pero de personas que estén vinculadas. Eh, más al tema de interconexión o de eh, proveedores de contenido. Bueno, tiene que estar simplemente, digamos, es una, una cuestión de eh, operación de redes en sentido amplio, y es muy rico que eh, haya una variedad eh, de diferentes actores pudiendo dar su punto de vista sobre cada uno de los temas. Como mencionaba antes, bueno, este, este espacio va a estar abierto el miércoles de mañana, de 9 a 11 de la mañana, y este espacio no tiene transmisión, eh, es un espacio para la participación presencial. Eh, un tema eh, también para, para comentarles de los eventos paralelos. Yo les decía, bueno, no solamente ocurre el evento de la CNIC, sino que la CNIC en sí mismo es una plataforma en la que ocurren también otros eventos paralelos que están muy vinculados y muy este, están totalmente relacionados con, digamos, con la misión y con la visión de la CNIC, y de hecho los cuales nosotros tenemos una participación, pero no, el, no directamente en la organización, sino una participación indirecta en este, bueno, el apoyo y. Eh, ayudando digamos, a coordinar determinados espacios y dándoles obviamente el apoyo logístico de estar dentro de nuestro espacio. Uno de ellos es el LAC Pirin Forum. El LAC Pirin Forum ya lleva varias sesiones, me atrevo a decir que es la sexta o séptima. Eh, es el Foro de Peering de América Latina y del Caribe, y es un evento que está orientado a quienes deseen participar en temas relacionados con interconexión de redes. Lo que busca el Peering Forum es facilitar un ambiente que promueva el intercambio de tráfico entre peers. Es una actividad que tiene un registro aparte, o sea, además de los que quieran participar del evento, se registran, ahora vamos a ver cómo, pero se registran en el ACNIC 39, y también se registran en ese link en, en eh, peeringforum.lat 2023, para que eh, bueno, queden registrados en la participación de esa actividad. Esta actividad eh, la organiza el ACI x y LACNO, que son dos organizaciones del ecosistema de Internet, y tanto LACNIC como Internet Society apoyamos en la organización también de este espacio. El LACPILIN Forum dura todo un día, es todo el lunes, en paralelo a los tutoriales, estas capacidades técnicas que les contaba al principio, y tiene algo eh, que para quienes están en temas de interconexión es muy enriquecedor, que es una parte informal al principio, en, en la mañana, en la que se hacen eh, reuniones eh, reuniones informales entre eh, los diferentes actores que están participando. Después que termina esa parte, eh, bueno, es parecido a, la, a nuestro FTL, a nuestro foro técnico, en el que bueno, es más el modelo de ponencias, o sea, hay un speaker, hay varios speakers, hay diez ponencias, este, todas son temas eh, relacionados y vinculados a interconexión. Eh, bueno, como les decía antes, esto está especialmente recomendado para profesionales que están vinculados a temas de redes, proveedores de contenido, puntos de intercambio de tráfico, data center, y este espacio tiene ese foco. Bueno, ahora saliéndonos de, de lo que son eh, los espacios dentro de, la, dentro de la plenaria o las actividades concretas, que son capacitaciones o ir a escuchar un speaker o un panel de interés el evento del ACNIC también es un espacio muy importante de socialización y de networking. Y eso es algo importante que queremos promover y que queremos mantener porque da facilidad para el encuentro con colegas y hay muchos espacios para poder entablar digamos, conversaciones con esos otros colegas de la industria y conocer gente nueva y bueno, digamos, generar experiencias conjuntas. Por un lado tenemos, bueno, los coffee, el, en el espacio de Coffee Directs tenemos lugares donde se pueden hacer reuniones informales, donde uno se puede sentar y sentarse con una persona que acaba de conocer para conversar. Y es que los almuerzos in situ durante toda la semana. O sea, el espacio del almuerzo también ocurre en el centro de convenciones para todas las personas registradas y es un espacio de socialización importante. Como les decía antes, también ofrecemos una, una feria comercial, hay stands y patrocinadores, una feria, en este evento tenemos 15, y 16 stands, todos de empresas que están relacionadas y vinculadas con, con el desarrollo de Internet, y que bueno, agregan valor a este proceso de networking con los participantes del evento. Por otro lado, tenemos espacios que son propiamente sociales, ahí tenemos dos instancias eh, que también eh, están dentro de la participación general si se registran al evento, que es el cóctel de bienvenida, eso ocurre el día lunes, eh, el cóctel de bienvenida es, eh, es, va a ser en, en, no va a ser en el centro de convenciones, es un hotel que está al lado, es el Hyatt, y el evento social eh, que ocurre a la mitad de la semana, el miércoles, que en este caso en Mérida va a ser en un lugar que se llama Quinta Montes Molina. Para quienes estén participando de manera virtual, también tenemos espacios de, de participación y de networking que eh, apuntan a vincular a las personas que están participando, no solamente entre quienes estén de manera online o remoto, sino también eh, con quienes están presencialmente. Y ahí puntualmente se pueden escribir a la lista de Discord, en la lista de Discord se escriben personas que están presencial o están virtual, para hablar sobre... Eh, lo, que se está, lo que están viendo en el evento, las ponencias, un panel, una capacitación, y también eh, está este espacio en la plataforma Sumo Eventos, como les contaba, para poder relacionarse con los que están ahí conectados. Bueno, un tema importante para quienes vayan a participar, y esto solo a, a modo de mención, los espacios este, del ACNIC, eh, es todas todo las actividades que realiza el ACNIC este, aplica eh, un código de conducta, esto, esto lo que hace es eh, asegurar, digamos, o, o proveer un, un ambiente eh, de participación que, bueno, que, que sea muy cuidado y que todas las personas que estén participando, ya sea de manera virtual o de manera presencial, se sientan eh, cuidadas dentro de lo que es el marco de este código de conducta, que básicamente numera cuáles son esos comportamientos esperados que nosotros alentamos como organización, para todas las personas que están este, participando, y también algunas de las conductas que van a ser inaceptables para nosotros. Eh, este código de conducta eh, bueno, es interpretado por un comité de ética, y tenemos además de eso, adicionales, un grupo de referentes de confianza, que son personas del staff y personas de la comunidad, que colaboran en la atención de situaciones que pueden ocurrir en situ, o que pueden acercar información eh, si sucede alguna cuestión. Eh, y bueno van a ver que a los que se registren, de cualquiera de las dos maneras, les van a hacer leer y aceptar este, este código que está pensado justamente para cuidar las relaciones y todos estos espacios eh, que sean bueno, libres de, de discriminación, que sean espacios libres para, para todas las personas que, que participan y que puedan sacar el mejor provecho del evento. Bueno, si todo esto que les conté les interesa y, y es, van a participar de, del evento, lo que tienen que hacer es registrarse. Les dejé el link este la cric 39lacninet bueno, Ese es el caso en español Registro. Eh, y bueno, contarles que hay algunos grupos que, eh, a los cual, a los, con los cuales eh, damos una exoneración de matrícula. Como veían al principio, los que se registran presencialmente tienen una matrícula que son 300 dólares por persona. Hay algunos grupos que son exonerados de esa matrícula, que son bueno, patrocinadores, speaker, ponentes, bueno, los asociados del ACNIC, algunas personas del staff vinculado a, a los otros RIRS a los otros registros regionales de, de los otros este, con, continentes, y algunos temas que bueno, son grupos que eh, son por invitación y que. Eh, digamos tienen eh, algo, al, algún motivo por el cual este, bueno, participar, muy concreto, por el cual están participando en el evento. El registro en modalidad online es un registro sin costo, también van al mismo lugar, al mismo link de registro, se registran este, sin costo y pueden participar, como les decía, de eh, la mayor parte de este, las actividades y las ponencias que se van a ocurrir durante el evento. Bueno, esto es un paneo general de lo que van a encontrar, de lo que pueden encontrar, y eh, yo voy a dejar un espacio para preguntas y consultas para poder contestarle y, eh, bueno, estar acá a, a disposición eh, para sacarles todas las dudas que tengan. Hola Marita. Laura. Sí, sí, hola Laura. Hola a todos. Buenas tardes, buenos días. Laura, tenemos un montón de preguntas. No, eh, bueno. Antes de empezar con las preguntas, quiero recordarle a la, a la audiencia que, por favor, todas las preguntas que tengan para que Laura eh, las responda, háganlas llegar a través de eh, la sección de preguntas y respuestas, o Q&A, que está en la base de la plataforma del Zoom. Eh, eh, a través de aprietan el ahí y ahí van a poder introducirla. Sobre todo para aquellos que están tratando de hacer preguntas a través del chat, eh, para que no queden sin respuesta, anímense y háganla a través del Q&A. Cuando los esperamos. Así que empezamos con la primera, Laura. A ver, Juan Miguel Curcul nos dice esto. En la escala del 1 a 10, ¿qué tan urgente es realizar la transición a IPv6 en México? Y él aclara, esto es para persuadir a los locales de acá que participen en la NIC39. Okay. Eh, bueno, muchas gracias por tu pregunta, Juan Miguel. De la escala del 1 al 10, nosotros venimos diciendo hace muchísimos años 10. es <ríe> la escala del 1 al 10, es 10. Es muy importante, es muy importante eh, concientizar a todas las organizaciones que todavía no han hecho eh, una transición a IPv6, que se acerquen por lo menos a entender la relevancia, a entender cómo es ese proceso de transición, a que... Eh, expertos eh, de la comunidad y del staff puedan, eh, con, en los diferentes eh, espacios, puede ser en, lo, en el tutorial, o mismo en el stand de la CNICA hay un, un espacio de consulta, para poder eh, aprender digamos, cuáles son esos pasos y cómo sería un proceso de transición a IPv6. Así que animarlos a que se acerquen, sí. 10, yes, diría yo. Excelente, Lau. Sigo con otra. Esta es de Raid Mesiterio, y él nos dice... Eh, hola, ¿la sesión del ACCESSIR tendrá participación remota? La sesión del ACCESSIR creo que no tiene participación remota. No, es en, una, es en sala paralela. No va a estar en la plenaria. No es, eh, es una actividad que, que va en paralelo, que no está en la sala plenaria. Excelente. Bien, continuamos con Omar Alemán. Eh, él nos dice... Hola, ¿podrían eh, compartir perdón, los propósitos y tracks mostrados? Sobre todo para hacer match con los colores en la agenda del evento. ¿Dónde los puedo consultar? Laura, igual te informo que acabamos de pasar por el chat el link donde se puede consultar la agenda del evento. Ah, ok, perfecto. Sí, la agenda del evento está bueno, en el link que acaban de pasar. Eh, en la agenda del evento, se, o sea, lo, lo que podemos hacer es, si quieren, después esta presentación la vamos a compartir. Los tracks eh, es una forma visual, en realidad mía, de explicarles qué cosas ocurren, o sea, cuáles son los, las grandes, los grandes temas que abordamos en el evento. Eh, algunos están exactamente por el mismo nombre y otros son más genéricos. Pero básicamente, como, como les explicaba al principio, es. Por un lado, capacitación técnica, que es sinónimo tutoriales. O sea, donde vos veas en la agenda todo lo que son tutoriales es capacitación técnica. Por otro lado, foro público de políticas, que eso también está con el mismo nombre en la agenda, lo mismo que la asamblea de asociados. Y después la parte de networking eh, y bueno compartir digamos la plataforma de encuentro. Son todos esos espacios que yo les comentaba, que son espacios eh, como los eventos sociales, como los almuerzos, como los coffee breaks, la feria comercial, la posibilidad de estar este, también dentro de las listas como Discord o para los par part eh, participantes en Zoom con las otras personas conectadas. Eh, y eh, me falta uno, y el tema de lo que es debate y construcción de conocimiento es lo que yo les comentaba de los espacios, bueno, el panel de apertura, el foro técnico de la ACNIC, ahí es donde van a estar las ponencias este, sobre estos temas técnicos. Sí, la agenda se puede ver detallado cada uno. Genial, Lau. Pira la que sigue es de eh, Carlos eh, Pirco y es una pregunta que casi casi que ya está respondida con lo que nos explicaste recién, pero te la voy a leer. Dice, si entendí bien, solo los de color azul se pueden acceder de manera virtual. En caso de tutoriales de color amarillo, ¿no se puede acceder? El único tutorial al que se va a poder acceder de manera virtual es el tutorial de IPv6, que va a ser el tutorial que se va a transmitir en, en la sala plenaria. Ese sí, va a estar. Bien, seguimos con otra pregunta. Asistente anónimo en este caso, y él consulta, ¿se publicará previamente el contenido y los instructores de cada taller? Sí, es una buena pregunta. En realidad estamos terminando de completar el contenido de la agenda, o sea, lo que es verdad que ustedes ven hoy en día son los titulares, pero próximamente, en los próximos días, van a estar, eh, va a estar la información de eh, bueno, quién va a dar el tutorial, quién va, o sea, quiénes van a ser los instructores, de qué se trata el tutorial, eh, cuáles van a ser los ponentes del LFTL, de qué se va a tratar cada una de esas presentaciones. Así que sí, este, en próximos, no sé exactamente porque no, no se los podría decir, pero en los próximos días esa información va a estar subida a la agenda y la van a poder eh, chequear eh, y van a poder orientar mejor su participación. Bueno, acá tenemos otra pregunta, es de Ernesto Manuel Palenzona. Él dice, ¿hay mucha diferencia entre la participación presencial de la virtual? Eh, a ver. La participación virtual lo que les asegura es poder dar seguimiento al grueso del contenido que sucede en el evento. Entonces, si yo participo de forma virtual eh, y me puedo llevar toda esa información de las ponencias, de los, eh, o sea, de los, eh, de los paneles, este tutorial que se va a transmitir, eh, en realidad eh, tiene un valor enorme. Obviamente que la participación presencial tiene ese plus de, bueno, del encuentro, que no tenemos no no forma de, de suplir de manera virtual, más allá de lo que son las listas y la posibilidad de interactuar este, virtualmente con otros este, participantes. Pero yo diría, si no, si no se puede acceder de manera presencial, la participación online es bastante interesante. Y sobre todo para un primer acercamiento, para poder ver cómo, cómo son los espacios. Así que... Es, es muy válida igual. Genial, Laura, gracias. Y sabes qué tengo una muy buena noticia antes de seguir con las, con las preguntas, porque nos están confirmando que también el tutorial de IRR, geolocalización y el de sistemas autónomos eh, tienen streaming. Ah, Así que, que bueno, para ampliar la, la respuesta que Me le no habías dado. Al... De último sí. momento. Sí, sí, exacto. Así que bueno, ahí está. Eh, ahora sigo con una pregunta que es de nuestra querida amiga Silvia Chávez. Ella en realidad nos trae una pregunta eh, que le hicieron a ella, entonces dice así Silvia, expongo una duda que me han preguntado algunos colegas y la duda es así, si mi trabajo fue seleccionado para presentar, ¿necesito algo más para asistir presencialmente y tener todos los accesos? Ya que cuando me quiero registrar en línea me pide pago o exoneración. Si sí, tu trabajo fue. Pre... Gracias, Silvia. Eh, lo que le contestamos a esta persona es que si su trabajo fue presentado, era uno, es, está dentro de esos grupos que yo mencioné al final, que tienen exoneración de matrícula. Entonces, cuando se registra, tiene que. Cuando ustedes entren a ese link que les pasé, que ahora lo podemos circular también en el chat, eh, les va a dar diferentes opciones de registro. Y una de ellas es speakers, oradores, o no sé cómo dice, speakers, oradores. Eh, tiene que entrar a en esa y ahí directamente solicitar la exoneración porque los eh, speakers no, no pagan matrícula. ¿sí? Hacerlo desde ese, desde ese espacio directamente. Excelente. Bien, seguimos con la de Sergio Soto. Sergio dice, ¿Cuál es el procedimiento para inscribirse a alguna de las capacitaciones que son los días lunes y los viernes? Para inscribirse... Los eh, tutoriales sería. Virtual, me imagino que estará preguntando. Eh, solamente con inscribirse al evento, ahí les va a llevar un link eh, diario para poder conectarse a, a las capacitaciones. No, nada más. O sea, una vez que esté llegando al evento, tienen que registrarse. Es súper importante porque cuando están registrados, les empiezan a llegar todos los anuncios. Bueno, eh, recuerden que mañana tenemos eh, la, el tutorial de IPv6, el tutorial de enrutamiento seguro, el tutorial de, BGP, de, perdón, de RPKI. Y entonces ahí les, a, les aparecen directamente los links para, para entrar al, al tutorial. O a, o a lo que sea que, que quieran participar. Lo mismo para quienes solamente estén interesados en ver no sé el panel de apertura sobre ciberseguridad. Se registran de manera online. Y eh, cuando están registrados, ahí les empiezan a llegar los comunicados de bueno mañana o en tantas horas empieza el panel y el link para conectarse. Es así de sencillo. Nada más. El Lau, muy clara. Eh, dice Leonel Barrera Cruz, entiendo que, que aquí la respuesta tiene que ver con lo que explicabas de la virtualidad, pero dice, ¿cómo puedo hacer si tengo trabajo con el tema de la oficina? Eh. Sí, entonces en ese caso recomendamos la participación virtual eh, y quedan gra eh, grabadas las presentaciones. También después se puede entrar a la página web y entrar a verlas. si sí, es totalmente fuera de horario, o sea, si, si quiero ver una presentación o si quiero ver un panel y no llegué ni siquiera online porque estoy trabajando, puedo ir a ver las grabaciones que van a estar colgadas en la página web. Excelente, otra más, tenemos muchas, no sé cómo estamos con el tiempo, me irá marcando Sandra, pero tenemos un montón. Bueno, bueno. Fabián Alvarado consulta, ¿En el horario aparecen espacios de registro en la pura mañana o por ejemplo el del domingo y quería saber para qué son esos registros los registros del domingo pregunta ah eso es el registro porque va porque el domingo para los participantes presenciales el registro ya está abierto o sea para si, ganar si, tiempo para ganar tiempo digo ya sea una persona de la ciudad o alguien que viaja y llega el domingo por la mañana puede acercarse al centro de convenciones a registrarse a obtener su en su eh, ¿sale? ¿la, la, la, la, su, su acreditación está, no sale la palabra su acreditación este bueno su, su su bolso de regalitos y todo este y bueno ya la acreditación es lo que le va a servir para el día siguiente ya entrar directamente al centro de convenciones y sí, es altamente recomendable no es cierto Laura que vayan el día domingo todos aquellos que puedan no, bueno. Bueno, excelente seguimos Mauricio Flores dice buen día cuándo sabremos los horarios para los tutoriales los horarios para los tutoriales ya están, eh, están publicados en la agenda. Eh, van, si entran, eh, si cliquean en la parte de tutoriales, ahí se despliega los nombres y los horarios. Muy bien. Un segundito, que Mariela, pasó esta pregunta. Disculpe que ¿Sí? los interrumpa. Eh, este webinar duraba 45 minutos aproximadamente, pero al ver que tenemos preguntas. Eh, Dejo a criterio para ver si nos podemos extender unos minutos más. Sí, sí, podemos, podemos extendernos. Capaz que podemos elegir algunas que... Sí, eh, a ver, este, hay uno, ahí el de Mauricio, está bueno que existe, si existe algún formato o protocolo para seguir el LACPIRIN Forum. Formato o protocolo, eh, sí. O sea, si te referís a la participación en el ACPIRIN Forum, eh, lo único diferente que tiene es que además de registrarte al evento del ACNIC, de hay que registrarse al evento del, del ACPIRIN Forum, ese registro que yo les pasé, que ahora está en la presentación, que es aparte. Eh, ahí les piden el número de ASN, si tiene, eh, porque en realidad el ACPIRIN Forum lo que, lo que trata es de, que, digamos, reunir a la comunidad específicamente esté trabajando en temas de peering. No hay un protocolo de entrada, o sea, no es que te van a decir que no, pero digamos es, es importante ese registro paralelo para participar. Hay una que me parece muy interesante, Lau, que dice, asistente anónimo también, y dice, buen día, ¿se tendrá un registro adicional para participar en las sesiones de nuevos participantes y en la in de Internet en México? ¿Dónde se realizarían? No, la, la reunión de nuevos participantes está dentro de la del esquema general digamos, del evento, eh, y se realiza en el Centro de Convenciones el día de lunes, eh, que, bueno, que es, es, es en realidad es el, la primera reunión de todas las reuniones antes de los tutoriales, está la reunión de nuevos participantes. Y, y Internet, el, la, el encuentro de internet en México también está dentro de, de, de, digamos, del registro general, la única diferencia con ese espacio es que no tiene participación virtual, solamente presencial. Selecciono otra, Laura, me parece interesante. ¿Existe algún descuento actual para el acceso al evento LACNIC? ¿Algún descuento? En este momento ya no teníamos un descuento. Hasta el 7 de abril eh, había una tarifa de inscripción digamos, adelantada eh, que, que costaba 200 dólares y en, eh, ya para esta fecha que estamos tan cerquita, creo que faltan dos semanas nada más, cuesta 300 para poder optimizar el tiempo, eh, Laura, hay muchas preguntas acerca de la agenda y la actualización de la agenda. Entonces, okay. este, este, entiendo que la gente le, le, le preocupa cuándo va a estar actualizada. Eso es día a día, ¿verdad? Tiene que seguir consultando. Sí, día a día. Y igualmente, ya, o sea, la agenda del FTL ya está armada, creo que la están subiendo ahora en estos, en estos momentos. Y lo mismo la descripción de los tutoriales, o sea que yo creo que máximo en, al final de esta semana, hoy es miércoles, al final de esta semana va a haber eh, información detallada de qué trata cada una de las actividades. Hay una que nos hizo hasta ahora que es de Alex Cepeda y pregunta ¿Qué incluye el pago de inscripción de los 300 dólares? El pago de inscripción de los 300 dólares incluye bueno, el, la, la entrada general al evento, en el evento nosotros tenemos incluido lo que son los coffee breaks, lo que son los almuerzos también, dentro del, está dentro del costo del evento, los eventos sociales, tanto el cóctel de bienvenida como el evento social del miércoles, eh, y eh, bueno, la participación plena digamos de, de, de, todo, de todas las ponencias, de, de todos los espacios eh, que son del evento de la Acá con una respuesta puede responderse a Sergio Soto y a Fabián Alvarado y la pregunta tiene que ver con el registro a los tutoriales, si hay un registro aparte para los tutoriales. No, no, no, no, no hay registro aparte, todo el mismo registro. Leonel Barrera eh, Cruz dice: El domingo no me toca registrarme. Perfecto, Leonel, y seguimos. Rocío Pantoja, esta sería la última pregunta para poder ir finalizando. Este, ella nos dice: Buenos días, ¿en dónde puedo consultar la agenda de las presentaciones para saber qué día y horario me toca presentar? Ella es presentadora. Ah, bueno. Bueno, ahí te diría, pasanos un mail, quédate en. Quédate este, con nosotros, pasamos un mail y quédate con nosotros, y, y así te, te informamos bien. Si sos presentadora del FTL, eh, digamos, te, te, seguramente te, te tendrían que haber avisado qué día presentabas, pero bueno, si no lo tenés tan claro, te lo confirmamos, y bueno, próximamente, en los próximos días va a estar subida también esa información de horarios en la agenda. Y finalmente, Carolina Suárez pregunta sobre la diferencia horaria que tenemos entre Brasil y México, y entiendo que esa respu la respuesta al, al uso horario está en la página del evento, ¿verdad? Sí, eh, Mérida es eh, más dos, a ver... No, tenemos tres horas de diferencia con Uruguay, que es digamos, nuestra sede central, que estamos en Uruguay, tenemos tres horas de diferencia con, con México, con Mérida. La, en la agenda igualmente dice, arriba hay una funcionalidad que dice zona horaria, y vos puedes cambiar eh, los horarios para tu zona horaria para que se te agende las actividades en tu, en tu horario local, si vas a participar desde, desde donde estás. No sé exactamente si, si está ahí, mira, Carmen dice, menos 6 UTC. Menos 6 UTC es Mérida. te Habría que hacer la conversión con, con el horario en Brasil. Ay, me parece muy interesante esta que hace Valeria Saúl. Dice, ¿se puede inscribir el día del evento y realizar su pago ahí mismo? Se puede, pero no es recomendable. Porque si, por ejemplo, llega a haber una subida muy grande de registros y se, no sé, de alguna manera se tiene que cerrar el registro, o cosas que han sucedido, en, digamos, no, no, no digo que vaya a suceder en este evento, pero sí tener en cuenta que siempre está registrado eh, es mejor antes que in situ. O sea, si no te queda otra opción, te puedes acercar ese día, pero siempre es mejor estar registrado antes. Excelente. Eh, si les parece, hacemos una o dos más. Eh, vuelve a preguntar Juan Miguel Corculias, nos dice, fuera de la capacidad para Zoom, supongo. ¿Algún requerimiento tecnológico para los tutoriales? La capacidad para Zoom... Eh es ilimitada. No, no. no, no, tenemos, no eh... o sea, lo que, lo que pregunta es si hay algún requerimiento especial eh, tec tecnológico ah. para acceder a los tutoriales, no, la respuesta es no, no. Eh, con, a través de Zoom eh, sí. en la capacidad completa. Sí, sí, no hace, no, o sea, si, si están en Zoom van a poder hacer lo que están haciendo en el tutorial. En el tutorial, en algunos tutoriales, de, de, después cuando empiezan las prácticas... Sí tienen que a veces bajarse máquinas virtuales o cosas, pero ahí se los dicen directamente. Y lo pueden hacer perfectamente los que están en casa, de, desde su casa. No hace falta estar en el centro de convenciones para eso. Laura, excelente. Respondiste casi 30 preguntas. Así que bueno, con esto <risa> llegamos al final de las preguntas. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por, bueno, por la participación en el webinar y por las preguntas que creo que es fundamental este, que, bueno, que se vayan todos... Este, con, con, con sus dudas este, respondidas, y bueno, quedamos a disposición también desde la CNIC, y ojalá eh, podamos verlos de manera presencial o virtual en este próximo evento de la CNIC 39. Gracias.